Bueno, ahora sí. Vamos de nuevo, ah, como si esto fuera el principio. Ah, mira, hola, está terminada. ¿Cómo se llama? Este, ¿no? Acá estoy transmitiendo, justamente desde mi nueva habitación, porque, como ustedes saben, me encerraron en el baño de mi propia casa. Eh, entonces, ¿Ah? bueno, nada, les voy a mostrar mi cuarto actual. Ven, acá es eh, como verán, porque eh, eso es lo que se veía. Eh, es bueno porque es eh, ducha y habitación al mismo tiempo. Eh, ah, muy bien. Estoy mañana con porque mira, hay una vendedora que me encerró acá, no sé, me rató, me secuestró, me puso acá, y me está trayendo todos sus productos. Entonces en este momento tengo una hermosa Onda Zen eh, y, y me trajo un rutinómetro. ¿Lo ves rutinómetro? Eh, entonces, ¿qué es para usted la rutina? Vamos con lo clásico. Lo clásico de la rutina. La rutina. Es variable, creo. Porque por un lado hay una rutina... Yo venía escuchando de acá las respuestas que le decían a la vendedora y todos nuestros compañeros continuistas han pasado por diferentes definiciones y de alguna forma yo creo que si aún día uno adopta todas esas definiciones, puede ser algo terrible, que hay que levantarse, subirse a un transporte público, atravesarse la ciudad para ir a un trabajo, o puede ser decir, bueno, me levanto y me armo una rutina para decir... ¿Puedo generar algo que amo, que quiero y que me hace bien? O sea, yo creo que lo ideal sería la mesura. O sea, la rutina es algo que hay que mesurar, balanceando entre lo que se debe y lo que se quiere, para poder de alguna forma sobrevivir. Bueno, perfecto. Y la segunda pregunta también es la obvia, y después ya se vienen las cosas más raras. ¿Qué es para usted la, la rutina? La, ¿Cómo es la rutina la que usted... vamos ah, de vuelta. Todo esto, por suerte, es edita. Eh, ¿Qué es la rutina a la que se refiere el circo pregunta, ¿no? Yo creo que hablo un poco de las dos. O sea, por un lado, la rutina circense, eh, que implica trabajo, práctica, y por otro lado, justamente el término de rutina artística que se usa como algo que uno disfruta muchísimo. Así que yo creo que abarca un poco... Las bien, continuamos. Bueno, ¿cuántas disciplinas artísticas usted realiza? ¿Quiere contarnos algo sobre cada una de ellas? Oh. ¿Qué realizo o qué hago bien? ¿O que me ah, especialice? No. Sacamos de lado la autoestima porque nunca está acorde a la realidad. Así que, aténgase a la pregunta. Lo que usted quiera contar. A ver, eh, inicié con diseño gráfico, dejé la carrera un año antes de recibirme. No hagan eso en sus casas, gente, eh, porque me sentía como limitada por las dos dimensiones y porque por tanto, me vislumbré teniendo una rutina de ir a una imprenta a poner, a acomodar letritas y dibujos de otros porque de alguna forma el diseñador yo lo sentía como que era un orquestador de creatividades ajenas. <risa> eh, irónicamente terminé después trabajando casi más de diseñadora que de otra cosa, y adaptándome a las voluntades ajenas de clientes que venían y me decían no, esto es así, no, quedó horrible, ok, lo querés con tipografía Arial y con diferentes tamaños, negrita, subrayado, violeta y naranja punto, dale, el cliente siempre tiene la razón. Y dije, no me quiero dedicar a esto. <risa> Paralelamente, empecé a hacer teatro, comedia musical para ser expertos Siempre me gustó cantar. Y fue como que de pronto dije, opa, hay algo que mezcla el canto, la actuación y la danza. Siempre fui patadurísima, pero también estudié danza. Y era como, el teatro me permite crear mundos hermosos. Eh, así que me tomé un año sabático de la carrera para nunca más retomarla casualmente y me dediqué como dos años de lleno al teatro perfeccionando en canto teatro también obviamente vestuario porque las obras a pulmón hay que hacerlo todo uno básicamente, así que empecé a hacer los propios vestuarios de todos porque realmente había que ahorrar presupuesto y terminé sin querer de alguna forma siendo vestuarista improvisada agarrando las revistas burda de mi madre y diciendo ok si esto es una pollera y yo corto por acá Debería salir una minimal, sí, salió una minimal increíble. Eh, así que de ahí dije, bueno, voy a estudiar vestuario. Y nuevamente el bichito del debo, en la rutina dice, no, pero te vas a morir de hambre. Estudia una carrera que sea rentable, entonces vete a diseño de indumentaria. Eh, fue bueno porque me enseñó bolería en y un montón de cosas y después dije es un asco no termina a ver, todo bien con los diseñadores instrumentales? esto no es personal pero yo lo sentía hiper limitante en el sentido de que era la bajada de líneas de la moda europea y decir bueno este vestido hermoso ok copiarlo hacer la molería, reproducirlo y venderlo haciéndole sentir al cliente que es una necesidad un cover de vestido sería claro exactamente un cover de vestidos y era como yo quiero mi creatividad, ok, bueno, entonces anda para el lado de la moda alternativa. ¿Sos gótica? ¿Sos, ¿Qué sos? ¿Y ¿Qué sos? Soy yo, soy una actriz, soy un dibujante, soy una colgada, soy una gamer, soy la que va buscando levadura para amasar pan. Y era como... Y de pronto dije, no, bueno, ¿sabes? me recibí, colgué el título en el cajón, dije ya, soy una diseñadora y una ahora a seguir investigando y acá estoy, y conocí este proyecto y dije, opa, a ver, si yo me gusta el teatro, me gusta la dirección, porque siempre soy opinóloga profesional, además es algo que faltó mencionar, y hablo mucho, como era. y digo, quizás, tantas opiniones y tantas ideas se ven más desde el lado de la producción y no desde el lado del cuerpo, porque me ha pasado, no sé si mi amigo del alma que está mirando esto, pero es como que yo como actriz era che, me parece que como no cosa había que hacer desde el montaje tal personaje tendría que estar, ¿no? Y, y se enojaba, porque obviamente eso es el papel del director, ¿no? De la actriz. Así que de alguna forma, mi camino estaba más organizado a esto. Bien, bueno, se me han adelantado algunas preguntas, pero voy a seguir por ahora. Bueno, no, es más, justo viene ahora. Si usted se tuviera que definir cómo se definiría, y vale una respuesta múltiple, claramente, en base a lo que acaba de enumerar. Gataneja, um, gamer, creativa, con tendencia a la procrastinación, amante de las artes, y con ganas de crear un mundo imaginario para todos ustedes y generar magia. Algo así. Me gustó. Eso va derecho al video cortito. Eh, bueno, ya la, la respondió: ¿qué carreras estudió? Eh, ¿Qué disciplinas también? ¿Qué cosas le apasionan? Que no es lo mismo exactamente que lo que dijo antes. ¿Y por qué, obviamente? Me apasiona la música porque tiene la capacidad de transmutar el estado de ánimo de las personas emocionarnos, incluso sacarnos de estados anímicos de miércoles, eh, me apasiona, me apasiona la pasión, yo creo que esa es la definición, me apasiona la gente que, que, que quiere transmitir pero debe estar hundiéndose en la nada misma, y de alguna forma eso me genera pasión a mí, es como esta rueda que mencionábamos en otro año que escuché que mencionaban en otra entrevista, de gente que se retroalimenta. Ya, iba a decir justamente esa palabra, una retroalimentación. Pero usted es parte de esa retroalimentación. O sea, usted habla como si fuera una cosa aparte. Ahora, la idea justamente es justamente todo lo contrario. Usted sabe que es parte de eso. No se, no se ponga un costado, porque es exactamente lo opuesto al costado. Bueno, continuamos. Sí, sí. El respecto a las definiciones. A veces yo me defino muchas veces como un espejo, creo. Y de ahí viene el hecho de que quizás me quede como en tercera persona. Como que a veces siento que soy un espejo que sirve para que los demás reflejen y que yo de alguna forma potencie ese reflejo. Me encantó. Eso. Me encantó y además siento que es absolutamente cierto. Eh, bueno, ¿qué siente usted cuando se sube a un escenario? <risa> <risa> siento esto, <risa> siento esos mofletitos de ansiedad, esa ansiedad que, no sé, es muy lindo. De hecho, las dos primeras funciones del cirpantino las viví desde bambalinas. Y es como un orgullo triste, de alguna forma, porque es como ver que hay algo hermoso y justamente ser el espejo. Eh... Y cuando uno se sube de alguna forma más allá de los nervios y las bifias, que obviamente son muchísimas... Eh, es como la capacidad de tejer uno con sus propias manos y establecer un contacto directo con la respuesta del público y sentir al público. Y creo que ese momento de, de, de comunión es indescriptible, no sé. Como... Conmover a alguien y justamente transmitir la pasión creo que es lo más lindo y lo que se siente cuando uno está arriba del escenario. Bien. Eh, ¿Cómo fue su acercamiento al circo continuo? Algo mencionó antes, pero vamos a eh, Se debe a una personita hermosa que está mirando este video, que es Noel. Eh, que me dijo, mirá, están buscando, ella la conocía a Máscu porque ya había sacado fotos, yo la conocía a Máscu y algunos integrantes de Circuntivo porque la había acompañado a Noe a sacar fotos, eh, y me dijo, mirá, están buscando, creo que ella leyó en el muro de Máscu la convocatoria, presentate. Bueno, yo justo me estaba yo garra no agarra la locura, también soy mochilera, viajera y, y un poco nómade, nómade atada a Buenos Aires. Eh, yo justo me estaba yendo, no me acuerdo dónde fue. a ah, Córdoba. Había un encuentro de fin en Córdoba, un campamento, y dije, bueno, me voy a Córdoba. Y en el micro yo sabía que iba a estar tres días sin internet. Y dije, bueno, ya fue, me mando. No me acuerdo, alguien me dijo, no perdés nada con mandarte, no ya lo tenés. Oh, sí, tenés razón, no ya lo tenés. Eh, y Martín y justo en el micro establecí la comunicación con vos, y yo estaba desesperada porque iba a pensar, si se me llega a cortar la señal o a pensar que no le interese, que no le quiero seguir hablando entonces creo que mi segunda pregunta mi segunda cosa fue en cualquier momento me quedo sin señal en tres días te hablo, estoy viajando o algo así no me acuerdo cómo fue eh, cuestión con todo el miedo del mundo porque me sentía como que el cargo era tremendamente grande eh, volví voy a tu casa a la entrevista, tuve una en entrada triunfal, donde me tropecé con el escalón. Yo pensando entre mí, si querés, me maquillé, me vestí toda de persona adulta, Algo, un logro en mí, porque una productora, joder, hablaba lo más normal posible, dije, hola, ¿qué tal? Soy mi Ok, a la mierda el personaje de persona responsable, digo yo, bueno, a ver. me levanto la... ¿Puedo tener ¿Un... una caída, Un <risa> cuestión, me rearmo, hago... hago sentirte que eso no es mi normalidad, o sea que yo soy una persona completamente centrada en mis cabales que nunca pifio, no va que voy al baño, cierro, el... <risa> me queda la manija en el... la mano, bueno, bueno, a ver, es en su defensa el Picaporte anda mal, yo se lo aclaré en ese momento y se lo vuelvo a decir ahora, no está en las mejores condiciones de Picaporte, así que, exenta de, de, de ese papelón, de yes. que tampoco es sí. un No, lo arruiné también cuando me reí de esta forma y alguien me dijo que mi risa parecía la del que mi fue genial, ahora además de torpe van a considerar que soy bipolar. Eh, iba sumando. Pero bueno, sucedió el milagro y aquí estoy, no sé cómo. Sí, usted es un gran milagro, sépalo. Eh, bueno, ¿qué para ustedes y si continuo? En este momento, yo creo que es lo que me mantiene eh, activa y proyectando y soñando. Y de alguna forma la energía de todo lo que nos integra. Porque, no sé, cada vez que los escucho hablar, todos son mágicos e inspiradores, y de alguna forma es como que hacen más fácil el hecho de decir, bueno, ok, tengo un mal día, pero tengo que remar con esto, y me encanta, y estoy orgullosa. Y... ¿Qué trabajos no artísticos ha realizado? Sí, tengo uno. Hacer uñas esculpidas. <ríe> mi primer trabajo fue en una peluquería eh, tenía una amiga que hacía uñas esculpidas y dije, apa e igual lo, lo tiré para el lado artístico porque hacía, me hacía unas uñas de este tamaño con hadas, dragones y deliraba después puedo mostrar algunas, tengo algunas guardadas por ahí sí, eh, vos, vos. ponía arito piercing a las uñas eh, y andaba con esas uñas por la vida y bueno, entré a trabajar en una peluquería obviamente y eh, Toda comisión, o sea, no tenía un sueldo fijo, si no trabajaba no comía. Pero era como que de alguna forma, era un trabajo rutinario, pero me permitía romper la rutina porque a veces venían clientes, veían mis uñas y hacían, ¡ay, ese gatito! ¡Yo lo quiero! Bueno, dale. Y lo convertí en un trabajo creativo. Y además me permitía... ¿Cómo? Usted era su propio muestrario. Sí. Uy, ahí, responde la otra. Termino de responder esta rápido. Uy, quiero uñas. Hace como 15 años que no agarro las uñas. Eh, también me permitía otra cosa, que es el contacto con el cliente, porque en realidad terminaban siendo personas. Es como que dejaban de ser clientes y empezaban a... Obviamente tardaban en hacerlas y por ahí era charlar con ellos y decir, no sé, que me cuenten sus problemas y algo que amo también es el contacto con la gente. Eh, además estoy hago terapia estudié Paya Medicina, y es como que, si bien está todo relacionado con el arte, trasciende el escenario, y, y es el contacto con la gente. Después también trabajé en una escuela de doblaje como secretaria, diseñadora, etcétera, varias cosas, eh, y ahí aprendí todo lo que es el neutro y el tono de sprayet, y, y hacía algunos doblajes, y de alguna forma es como que todo le voy encontrando la vuelta para hacer todo esto. Bueno, acá hubo dos preguntas, vamos en orden. Primero, Bulgari preguntó eh, si tuviera que elegir algún lugar del mundo, ¿cuál elegiría para visitar? O algo así, recuerdo que había sido la pregunta. Sí, ahí estoy leyendo. Yo creo que sentía que mi lugar en el mundo era Francia, tengo una relación re bipolar con París. Lo amo y lo odio al mismo tiempo. Eh, pero si tuviera, No sé si hay una cosa es visitar, otra cosa es vivir. Oye, eh, me gustaría visitar. Visitar. ¿Qué pregunta? Creo que no puedo elegir solo uno. No, no puedo. El mundo es sí. muy grande y hay muchas cosas hermosas para visitar. Y elegir solo uno sería sentir nuevamente que estoy limitada a poner tipografía y fotografías ajenas ¿Por qué amor y odio con París? Porque la ciudad es bipolar amo su cultura, amo su gente y tiene cosas muy chocantes que no comparto para nada mucha desigualdad eh, y por otra parte es como no sé y otro lugar en el mundo que encontré fue Eslovenia que tiene una tradición de títeres hermosa y, y lástima el idioma porque el idioma es una barrera pero no sé, creo que hay que conocer más mundo porque hay un montón de lugares hermosos eh, ¿Cuál fue el cambio más grande de pasar del backstage al escenario? Eh, los nervios bueno, siempre tuve nervios eh, la tripolaridad, cuatripolaridad o no sé qué, que tuve que tener, porque en un momento es como que estaba tratando de que no se derrumbe todo, tratando de acordarme de la letra sabiendo que me iba a olvidar de la letra, subiéndome al escenario después de dos años de parate eh, y además con un doble rol, entonces era como que okay, me tengo que acordar de la letra de la vendedora pero tengo que ser lo suficientemente lúdica como para poder subirme de clown además estaba ayudando en el maquillaje y además sentía que estaba dejando recolgada a mi compañera de clown que no tenía el contacto que necesitaba y no sabía qué prestarle atención y de pronto fue como pánico y fue, para Laris, vení, mirémonos cinco minutos ok, listo, ahora clown ahora esto tienes sí, pero... la maquilladora y ahora también la que se carga de redes sociales o sea que su compañero clown estaba bastante entretenida y también estaba haciendo mucho mucho, mucho, vale aclarar sí eh, bueno, hey, a... ver, hola, ¿sobre qué lugares usted ha visitado? Y creo que da para una algo, otra entrevista más. Uh, ah, <risa> a ver, ¿qué lugares ha visitado? Sintético. Eh, principalmente España, de no turista, o sea, de mochilera, lo cual es la visita real, creo. ¡Eh! ¡Jan! ¡Hola! Les presento a mi padre. <risa> Eh, he visitado España, de lo cual me hice base en Madrid y visité pueblitos cercanos, Toledo, Segovia. Era como dejar todos los bolsos grandes y seguirme con bolsitos pequeños para no cargar tanto peso en la espalda. Eh, Francia, visité París y Lyon. Eh, ah, y. Uh, bueno, otro pueblito donde se hace un festival de teatro muy copado en Francia, Aurilac, Aurillac, eh, que caí de casualidad. Eh, de España también visité Barcelona y ahí conocí a un flautista que me terminó contando de este festival de teatro y con el cual terminamos yéndonos en auto en un viaje hermoso a este festival y acampando a la orilla de un río, porque se podía acampar en cualquier parte de la ciudad. Eh, conozco Múnich, conozco Zell, que es un pueblito de Alemania, y Eslovenia, que hizo es en, en Ljubljana y un par de pueblitos que había un festival de música que se llama Floating Castle. Y básicamente es una semana de diferentes artistas transitando por diferentes pueblitos. Y como estaba de voluntaria en la organización, básicamente nos llevaban para todos los pueblitos hermosos de 25 habitantes que no hubiera conocido de otra forma. Eh, y un poco de eso. ¿A qué artistas usted admira? Puede ser varias disciplinas. Pregunta amplia. Uf. Oh. <risa> a ver... Había una diseñadora indumentaria que se llamaba E. que era vestuarista en realidad, que hizo los vestuarios de Drácula y de un par de obras que tenía una creatividad desbordante a la hora de crear, investigaba con nuevos materiales. Ella creo que en la rama del vestuario fue una de los que dije, wow, se puede hacer esto. Eh... El Circo del Sol es una gran referencia. Yo de chiquita siempre, es como que siempre me gustaron los viajes, las personas y el arte. Y creo que tenía tres años y decía, quiero irme en un carromato a viajar por el mundo con un circo. Y de alguna forma creo que admiro a todos los artistas que han luchado por ese sueño y que hacen eso. Eh, el último viaje que hice en Mar del Plata... Tuve la suerte de poder alojarme en un circo. Fue una experiencia increíble. Eh... Cirque... Uno, por cierto, están en Bahía Blanca ahora. Eh, no sé, esta cosa de, de lo que el circo tiene, que es como una familia, me inspira mucho. Me inspira a ver cómo practican horas para mostrar su arte. Eh, la fuerza de voluntad, porque uno dice, ay, sí, se para en la esquina a tirar cinco clavitas, no hace nada de su vida, no, mentira, hay un trabajo detrás, y una pasión y un decirle al mundo, ok, yo no sigo las normas y estoy orgulloso. Y nuevamente, creo que admiro a toda persona que sigue esa pasión. Eh, en cuanto a nombres, hay millones, eh, todos los circontinuistas los admiro mucho, eh, como clan estoy siguiendo bastante a Chame que me parece que dice unas cosas muy copadas eh, no sé, sí, son millones es ¿no? una aclaración personal, ¿no? no sé si podés estar de acuerdo o no, pero no, no sigue las normas dice usted, no sigue unas normas hay otras normas además de las que uno conoce como las normas porque cada disciplina tiene sus propias normas, claramente. Sí, pero de alguna forma, si bien tienen sus propias normas, yo creo que también hay artistas que crean sus propias normas. De hecho... normas, en fin. Pero al ser propias, ¿son normas? Es que es una metodología de, de cada uno, y es válida como tal. Lo que pasa es que eso significa... Mmm, Creo lo que necesito para lo que quiero hacer. va no, no quería hablar. Bueno, seguimos. No, no, eh, no, no, hable. hable ¿Alguna anécdota? de ¿Algo que le haya pasado actuando o haciendo arte? Acá hacen una pregunta. Me dicen de la hermosa Latinoamérica en ningún país. Eh, la respondo rapidito para pasar a tu pregunta. Eh, visité ahora sí, pero fue muy turista la cosa. Fue avión, llegar. Eh, sí estuve en una casa en... No me acuerdo si es Cabo Frío o Cabo Blanco, ¿cómo se va a decirlo? Que fue lindo porque tuve la experiencia un poco de vivir con la gente, eh, pero fue como un antes y un después de empezar a hacer coach surfing yo, eh, porque antes, bueno, estaba en pareja y realmente no, no compartían esa visión aventurera y coachera, así como que fue un antes y un después y Latinoamérica me queda muy pendiente. Me queda muy pendiente. De hecho, este año quería hacer como irme para México, porque los chicos de Cuauzuro, que es una banda que recontra admiro también, eh, hay un concurso, por cierto, ahora pueden votar por ellos. <risa> Perdón el chivo. Eh, van a tocar en México y van a, ahora, no sé qué pasará con, con las nuevas disposiciones. Y dije, un momento, Día de los Muertos, ellos iban a ir en noviembre, y dije, un Día de los Muertos en México. Y se me abrió la cabeza. Amo con conocer a los Noctilucas en Uruguay era mi plan ahora para marzo no pude salir del país y sí mi idea era en principio seguir subiendo hasta llegar a México pasar la vida de los muertos en México y bueno lo que podía hacer pero está, está en el debo y en el Kiel. Y Bueno, había entonces eh, bueno la luna anécdota esto. miles de fracasos, o sea, de momentos que dije tierra, trágame. Lo que usted quiera, o sea, es su momento. Lo que usted quiera contar. Creo que mi primer mi primer entrada triunfal fue cuando debía tener, no sé, 12, 13 años. Yo estaba en un coro. Primera presentación del coro. Unos tacos así de grandes, porque mi metro cincuenta implica que si estar más o menos a la altura, tener que plataformearme, entonces entraba yo, diosa, con qué sé yo, en el camino teníamos que atravesar todo un pasillo hasta llegar al escenario, el pasillo obviamente tenía gradas llenas de gente, nos estaban yendo a ver, que va, que me resbalo, me caigo, gran estruendo, me largo la carcajada, con mi carcajada siempre, después un... O sea, vos sabés cuando yo me mando un moco, porque se escucha una risa a lo lejos. <risa> me jodo con los dos más. Esa fue la primera. Eh... La otra, también escénica, fue en La Plata, estábamos en el pasaje de la Rocha haciendo una obra del Mago de Voz, yo era Dorothy. Yo hacía algo, obviamente siempre medio autodidacta, que el director no sabía, que es que en la sala tenía unas escaleritas a los costados, y en un tema que yo cantaba, obviamente, yo estaba sola en el escenario, y siempre agarraba y bajaba dos o tres escalones, y contactaba con alguno de los chicos, medio como que le cantaba a él y volvía a subir. Gasti jamás se enteró de eso, se enteró un día por un golpe abrupto, o sea, de una de las patas estaba Gasti, de la otra de las patas estaba Seba, que hacía hombre ojalata, y el león. Cuestión, no va, que se me engancha el zapatito, en un escalón, se queda enganchado el zapato, salgo volando, ruedo, giro por las escaleras, salgo en el piso, la pollera me queda de sombrero, todo en la primera fila me vio el trasero, <risa> me entro a reír, los chicos de las patas del lado del hombre, ojalá está, ven mi trasero, se entran a reír. Gasti no entendía por qué se reía la gente. Me levanto como puedo, agarro mi zapato, lo tiraré un poco porque se había quedado trabado. Me lo pongo, sigo la canción como si nada. Rengueando un poco, obviamente. Termina la función, la gente se empieza a acercar. Y dice ¿estás bien? Y yo que estaba al lado de Gasti. Era como, sí, sí. Y Gasti me empezó a mirar como diciendo, ¿qué? ¿de qué no me estoy enterando acá? Bueno, nada, quedó la anécdota, las risas, el reto y un moretón que abarcó toda mi tierra durante tres semanas. Más o menos.